Mira, ya va mi gemela. Somos exactamente igual. ¡Muere! Hola, yo soy Lila Tochi y el día de hoy les traigo un nuevo video. A petición de un suscriptor, voy a jugar Free Fire. Ya lo probé. Tuve que modificar los botones. Que yo siempre en la computadora manejo otro tipo de botones. Ya ven que siempre es como que W, A, Y yo uso las flechitas y hay un voltearlas todas. Pero no sabía cuál era, cuál tecla. Entonces, al momento de jugarlo, voy a ni brincar. Gané la primera partida, acabo de jugar una segunda para modificarle los botones Y me lo hicieron, maldito Entonces, let's do it Estoy intentando de nuevo grabar Espero que ahora sí Que ahora sí Se pueda, ¿verdad? Porque era imposible jugar Me morí era imposible grabar grabándome también la pues, la cara. Ah, cómo saltó. Así que ya olvidé cómo era esto. Así. No sé qué es esto. Enter. Ok. Creo que ya puedo jugar mejor si no me grabo la cara. Uy. Y no sé qué es Perdón, no sé qué me puse En la cabeza antes de entrar Uy, tengo un alma Un alma Buena y pura Hijos de los la... Estos vecinos Bien Pum pum pum pum pum pum ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Cuál es mejor? No, No. Ay, quién sabe. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué a dónde voy? Uh, ah, todavía no. Mira una cosita, ¿dónde? Ay, ay, ay, ay, no molestes. Ese eso, es otra cosa. Ay, no le estoy disparando a la nada. Qué mensa. ¿Dónde es? Ay, ya vi. ja qué pedo. ¡No manches! ¿Y esto cómo lo agarraba? ¿Se agarra? Ay, la verdad que yo no sé. Ay, no sé. No tengo la menor idea. ¿Es mejor? Ay, quién sabe. Ahí me dejan en los comentarios porque yo... Creo que... ¡Ay, no sé qué está pasando! Creo que hay lag. Oh, sí es lag. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué sonido? Nada. Ah, hay alguien ahí. Ok. Como que apenas le... le empecé a agarrar al juego anterior. ¿Qué? ¿Por qué está tan...? ¡Uy! Se me... me va. Se me va... ¡Ay, no! ¡Camina, camina, camina! camina se trabó! un untas, untas Untas ¿Eh? ¿Qué onda, pus? ¿Qué crees? ¿Eh? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Está uno caminando? ¿Y qué? ¡Ay, no! ¿Se trajo por qué? ¡No! Justo cuando lo tenía en la mira me traba esta cosa. Ay, bueno, ya que se vaya. Al cabo, que Mi querida, estoy en el medio. ¿Qué hago? Ahí está, sigue molestándome. ¿Esta cosa porque me molesta? Y se mueren solos. ¿Qué onda con este juego? Ay, lamentablemente no puedo grabar correctamente. ¿Verdad? Porque tiene la. o no sé qué ching. Y ahora, ¿para dónde era mi alma? A ¿Dónde, dónde, dónde? Que no me quieran matar auxilio, ¿fui yo? Creo que sí A veces se dispara sola Está viva ¿Aquí? Ah, sí, ok ¿A dónde? Ya te vi ¡Ay, hijo de tu madre. Ahí, ahí viene. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Por qué soy, mi... ¿Soy nadie o qué? Anda. Uy, salto de felicidad. De felicidad porque también se está grabando. Qué barbaridad. Pensé que los tenía que agarrar. He jugado Fortnite y es un poquito más lento este. Y no mato tanto en Fortnite. No, no, no, no, se trabó, se trabó, se trabó, se trabó. Se trabó, se trabó, se trabó. Ah. Entonces sí está. Está un poquito más pelado. No, hombre, el otro no puedo. Uy, uy, uy. ¿Cómo cargaba? Así. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Estoy en el medio. ¿Qué rayos? Mejor me escondo. ¿Cómo? Así, era, así. Nadie me ve. Nadie me ve en una rama. Aquí me voy a quedar. Estoy escondida en una rama. Aquí me voy a quedar porque soy blanco fácil. ¿Sí me verán? No hay nadie. Voy a esperar que pase alguien a ver qué pasa. Maldito. ¡Ay, sí me ven! ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? No manches, no manches, no manches, no manches. francotirador o qué hubo? Ah, ya lo vi. Anda. Ya me tengo que curar Voy a curar ¿Qué les pasa? ¿Cómo tienen esos ojos? Que todo lo ven De verdad que sí eh? Nada ¿No más tú Ok Sí, tu carga tu... Ay, otra vez no, no, ¿por qué? qué? No te vas a mover o qué. Si quedan parados, compañeros, brinquen. Muévanse. Qué onda. Qué onda, my friend. No puedo creer que me hayan descubierto. Mm, trajeron algo. ¿Dónde vas, güey? ¡Ay! No, ¡No le doy, no le doy! ¿Por qué no le doy? No está. Tirirín. No, es como... Esa cosa, ¿no? Aquí también hay. Aquí Todo. No sé por qué se me pegó esa canción. ¿Y qué? ¿Voy o es suicidio? ¿Suicidio? No. ¿Cómo, ¿Cómo saber cuántos somos? Aquí no dice la cantidad, ¿verdad? De gente que todavía hay. ¿Por qué? mal eso. A ver, M. No dice. No tengo miedo. Me van a matar. Me ¿Enfrente de mí? Váyate ¿Y el otro qué? ¿No, no, había otro. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Puede ser! ¡Se me está agotando la batería! ¿Cómo le hago? ¿Alguna manera de esconderme? No te dispares solo tengo que ir a cargar. Esperen. A ver si me puedo ocultar aquí. A ver si, si no me matan. ¡Échate, échate! ¡No! ¡No dispares! ¡Te van a descubrir! ¡Qué barbaridad, ah, qué barbaridad! ¡Listo! Listo, ya puedo seguir ¡Hombre, qué es eso! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Allá? No, ¿a ah, ah, ah, ah. dónde? Pa para allá Espérate, ¿por qué corre? ¡Se trabó! ¿Y? Van a decir que soy una cobarde tengo que defender mi honor. Escapé. Ahora voy a ir a buscar la idea. Frías, ¡Que me escapé! ¡No! No puedo grabar muchos juegos por esa razón. Ni modo, así es la vida. A seguirle con lo que tenemos, compañeros. A ver si no se sigue trabando. Ya me dio miedo. A lo mejor se trabó porque conecté la computadora o no sé. <tose> ¿Dónde? Allá. Allá, allá. Ahí están estos, estos críos. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Anda pues. Porque nomás se suma la cabeza. Es más fácil matarlos así. Se mueren rápido porque. Ah, iba para allá. Oh, no, por ahí hay más.. Ah, oh, no, atrás de mí hay más monos. Uf. Ya, volvieron a poner esa canción. Creo que eso es, ¿verdad? ¿Esa es la canción que traen? Ya ni sé. ¿Dónde están, compañeros? Uy, uh, se mueren solos. <risa> Dale pues. Por allá. ¿De vas, Copa? Muérete. Shangos. está. Y el otro. Aquí vamos a agarrarlos como hormiguitas. Dale. ¿De vas? ¡No te vayas. ¡No te vayas! <ríe> bueno, qué habilidad para correr. ¡Ah, oh, ya entendí por qué! <ríe> como que soy un poquito lenta. Bueno, ya subí a nivel 5 Voy a jugar una vez más porque Creo que fue demasiado tonto de mi parte Haberme dejado matar Ay, Me rompí los huesos Igual como se los voy a romper a ustedes Que okay, ya puedo saltar Saltaré ¿eh? Muera Con la ñ, muy bien, ahí me dice Pero no un pedazo de suelo ah, me rompí las piernas un bad modo con lo que hay se si todos Vamos a sumar vámonos Alguien me dispara Espero que no No, tengo armas Ah, no, sí tengo This is ¿Cuál agarro? Esta Te dije Te dije No te dije nada, bye. Yay La escopeta Nunca he matado con una escopeta No, me gustan las de lejos Al cabo que si ¿Sí, no, si ¿Sí la comí? Quién sabe. Lele, lele, lele. ¿Dónde estoy? Tomar cosas, tomar cosas. A ver. Ay, se me olvidó ver el mapa. Pim, mm. pirim, pirim. Pim, pirim, pirim, pirim. Sí, ya me da miedo la. Bueno, no sé cómo la llaman aquí, pero creo que es la tormenta, ¿no? ¿Para qué? Dice. Son. Bueno, no sé. Uh... Y aquí no pueden construir cosas. Uh, son ah, suena algo. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, no, no me digas. ¿Por qué tengo puras escopetas? No. No sí, si sí es esta. Ay, ¿por qué tengo esta arma? No me gustó. Las chicas, si me matan. Porque no sé las armas. Esta arma no me gustó, la voy a cambiar. Pensé que había cambiado la escopeta. Ay, no tenía nada de balas. La que agarré, entonces. Uh, estoy yendo hacia afuera, <risa> que es eso, escopeta. No, pobre mono, ahí quedó. Ah, se fue, ahí quedó tirado. ¿Qué tú, qué tú, qué, tú. Qué, qué, qué. ¿Y eso qué? ¿Sirve? Uh -oh. No entiendo nada de este juego Necesito Balas ¿Ya tengo balas? ¿Cuál traigo? Creo que la dos. Espera, traigo una escopeta De verdad que no entiendo No, ¿por qué te cura? Ah, porque sí es necesario no curar ¿Qué hubo? Necesito adaptarme A esto Ok, vete para allá Soy muy distraída En saber qué está pasando ¡No! a romper las piernas! Ok Es que yo soy muy dada a ...brincarme todo, ¿verdad? ¡Posilio! Oh, sí, ¡Ah, no! ¡De frente! ¡Qué inmensa! ¿Dónde? ¡Ah, ya lo vi! ¡Uy! ¡Opa! ¡Opa! ¡Nada! ¡Pescado! Ok, tengo un casco. De nuevo. Ojo, voy caminando hacia allá... ...antes de que... ...me coma la vida esa cosa otra vez ¡uy! ¡uy! Como una hora después el sonido Uy. Más bien cae después de una hora y amigos ¿dónde están, my friend. ¿dónde están? Los voy a saludar conmigo entonces voy a tirarme al piso. Sí, sí, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué, qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Sí. Oh, es verdad. También tengo granadas. Un poco. Uy, me puedo esconder debajo de una camioneta Voy a intentarlo Así me levanto rápido, ok Está muy grande esta mona para entrar en esa camioneta Está demasiado grande, está casi del mismo largo Que la camioneta es una gigante elfa soy una elfa Sí ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Qué burra! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! No me acordaba de eso otra vez Por andar de... No puede ser Espero que sea más rápida que la tormenta o lo que sea, que esa cosa negra, la nada, las sombras, la muerte. perfecto, perfecto, perfecto, listo, okay, ¿quién le dispara? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, escucho, veo, es el otro lado, sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí se murió, pobrecito. No sé qué pasó. Uh -huh. Según sí, yo estaba... Ah, ah, ah. Ahí Es que no me ubico. No voy hacia él, ve hacia el botín. Yo estoy más segura de lejos Definitivamente ¿Por qué tendrán tan mala puntería? Juegan en el celular Porque creo que en la computadora Es bastante más fácil Creo Ahí va No puedo Ay, se murió Qué bien No le estaba ni dando al hombre Espera, el círculo no, mejor voy al círculo. El círculo, el círculo. Porque yo... Se me olvida. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? qué? ¿Quién? Ah. ¡Este brinca! ¡Este brinca! Pero aún así no, no pudo sobrevivir. Él sí sabe, él sí sabe. Ay, no, ahí vino otra vez. Ahí viene otra vez la tormenta. Aléjate de mí. No no, no, no. no, no, definitivamente yo a correr. Todo el tiempo. Sprint. ¿Cómo se sprinte así? <ríe> Ni empiecen, eh. Ni empiecen porque me los.. No. Corre, corre, corre, corre, sigue corriendo. Tú puedes. Ya tengo miedo. de mí. Ah, ya la pasé. Ahí hay otro. Uf, de verdad que me siento asustada. Hasta frío me dio. A ver, vamos a ir a buscar a estos compas. No, ve así el círculo. A buscar a los compas. El círculo. acercar tengo miedo el círculo el círculo es malo Ay, joder no voy a alcanzar a matarlo no, no estoy ah, pero estoy en el círculo del mal dentro de si ¿Sí, no si ¿Sí estoy si ¿Sí estoy si ¿Sí estoy? ¿Sí estoy y allá hay alguien ah, es esa persona Bueno, me las voy a romper allá. A ver si puedo. ¡Uy! ¡Gané! ¡Oh, no pude romperme las piernas! ¡Gané otra vez! Ok. ¿Qué es esto? Matía 12. ¿12 de 50? Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like. Comparte con tus amigos. Y suscríbete a este y a mi otro canal que es gelingor y no olvides activar la campanita para que te notifique cada que subo video y nos vemos estrellita dai dai dai dai dai dai